Mirá, tía, llegó la arena quinética ayer Así Es hermosa Abajo, cámara, mira O sea, voltea la cámara Para abajo. Así Es Está hermosa Hermosa eh. Si haces así Se te queda o sea, si le estiras así, mira abajo el resultado. Si lo tocas se hace más grandita, pero ya luego cuando la masa fuerte se vuelve fuerte. Bueno, el puntito rojo. Hago. Chao. A ver cómo salió. Otra, me voltea la cámara. Ay, seguís filmando, hola. Y pero pues, yo toqué el punto rojo.